Uh -huh. Hace tiempo que vivo en la soledad Las personas que conozco solo viven del juzgar No me importa quién me vaya a señalar Que me digan lo que quieran pues no me dan pa' tragar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 días que no salgo se me fueron en semanas me levanto ya muy tarde pues temprano no dan ganas que me echan a mí la culpa mejor échame una hermana para ver qué le parece mejor ya no diga nada porque a todo les molesta la manera en que yo canto es mejor estar sonriendo a que tundas en el llanto amistad del día de hoy siempre va llena de falsos la virgen de guadalupe me protege con su manto estoy cansado de tantas pinches injusticias poseedores del pueblo mentes llenas de aparicia porque porque lo pueden todo, piensan que aún no benefician Su mente está repleta siempre de pura codicia Y no soy un poeta, pero sí digo verdades Por esa palabrita se alejan las amistades Te tienen en la mira, pero se ve que les tarde Esperan el momento para ti darte en la madre Y no voy a negar que también necesito De esos que critican a la espalda Pero al menos yo lo acepto No sabré cómo decirles la verdad de este concepto Es por eso que en la letra le meto todo el esfuerzo ¿Y a quién le importará? Y esa pregunta me hago Si escribo mis canciones como la vida de un vago El rap es un deporte y como Jordan yo la clavo No anden de metiches y así durarán más años Estoy a punto. Ah. Por concluir con una meta <risa> Estoy a punto por concluir con una etapa Le doy gracias a Dios porque no falta la papa Muchos lo tienen todo pero nunca se percatan A veces las tragedias repentinamente pasan Agradecido como dice la canción Me siento vivo con esto, lo llamo mi vocación Si no entiendes te lo explico más a fondo y con flow Solamente reflexiona después con mucha atención Hace tiempo estaba lleno, dice que muchas amistades Ya no están para vivirlo, ni yo estoy para contarles de Amistades me alejé porque me causaban males El sol sale para todo y que todo valga madre Vida solo una y que nadie te la cuente No busques información, no lo consultes en fuente Todos somos poderosos y dominamos la mente Y si te llegan rumores que le sigan, que le inventen Hace tiempo que vivo en la soledad Las personas que conozco solo viven del juzgar No me importa quién me vaya a señalar Que me digan lo que quieran pues no me dan para tragar